Boa tarde. Queria agradecer aqui a presença de todos. Para dizer que recebemos hoje a ministra de Assuntos Estrangeiros da União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha, Arantia Gonçalves. Trata-se da primeira visita oficial desde que assumi o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, o que seguramente amplia para mim o significado desta visita visita que reflete o elevado perfil das relações bilaterais. A densa relação entre Brasil e Espanha, ela é alicerçada em valores comuns e cobre um amplo espectro temático, com destaque para os vultosos investimentos diretos da Espanha no Brasil. A conversa que tive com a ministra Arantia Gonçalves centrou-se nos desafios comuns de nossos dois países nos campos da economia e da saúde, o foco foi a busca de novos empreendimentos conjuntos e sinergias para o mundo pós-pandemia. A propósito, agradeço a presença neste encontro do ministro da Saúde, o meu, meu colega, o meu amigo, Marcelo Queiroga. Renovamos, eu e a ministra Arantia, o compromisso de, de intensificar a parceria estratégica estabelecida em 2003. Para tanto, criamos hoje, como os senhores viram, a Comissão Permanente e Bilateral Brasil-Espanha, em modelo semelhante a que temos com Portugal. A comissão servirá de fórum mais flexível, com o objetivo de identificar medidas concretas e prioritárias em benefício, benefício mútuo. Tivemos um diálogo franco e aberto, onde pudemos manifestar nossas opiniões e perspectivas sobre os principais desafios e oportunidades que se apresentam tanto em nossas respectivas regiões, quanto no cenário internacional. Agradecemos e renovo agora a ministra Arantia Gonçalves o meu agradecimento, agradecimento do governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, pela doação de medicamentos para intubação, expressiva doação, realizada pelo governo espanhol no mês de abril último reiterei a intenção de trabalhar de forma coordenada com a Espanha para a distribuição tempestiva e a promoção de vacinas seguras, eficazes e acessíveis. E escutei hoje da ministra Arantia Gonçalves que a Espanha já tem três pesquisas e desenvolve aí, é, estudos já bastante concretos e avançados para a produção de uma vacina própria espanhola. No âmbito da cooperação técnica, estamos avaliando novas iniciativas entre a Agência Brasileira de Cooperação e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Transmitir o agradecimento à ministra Arantia Gonçalves pelo fundamental apoio da Espanha à sessão do Brasil à OCDE, a sessão que fortalecerá a integração do Brasil à economia global, além de aumentar a relevância e o alcance da própria OCDE. Pretendemos, é claro, aprofundar ainda mais a dimensão econômica do relacionamento. A Espanha é o segundo maior emissor de investimento direto no Brasil, um estoque de quase 80 bilhões de dólares, que são aplicados aqui no Brasil em setores financeiros de informação, de comunicações, eletricidade e gás. Em 2020, a Espanha foi também o oitavo maior destino das exportações brasileiras. Concordamos sobre o caráter prioritário da assinatura e ratificação do acordo de associação birregional entre o Mercosul e a União Europeia. Sublinho que o acordo contém disciplinas modernas e abrangentes que trarão mais dinamismo, transparência, previsibilidade e segurança jurídica ao ambiente de negócios entre os dois blocos. Trata-se de oportunidade de demonstrar a importância do livre comércio e dos blocos regionais em lugar de especulações com objetivos protecionistas. Escutei da ministra Arantia Gonçalves é, uma disposição bastante enfática da Espanha, do governo espanhol, em ajudar o Brasil é, na assinatura mais rápido possível deste acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Registro, evidentemente, com satisfação, a assinatura dos mesmorandos de entendimento sobre o estabelecimento da comissão permanente bilateral e sobre a cooperação esportiva. Tratamos também sobre oportunidades de negócios que o PPI, Programa de Parceria de Investimentos Público-Privado do governo brasileiro, oferece aos, inversores, aos investidores espanhóis e às empresas que já estão aqui, e às empresas espanholas que ainda não estão aqui, mas que virão face aos grandes ativos de infraestrutura que temos para parceria e sendo ofertados pelo Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia. Enfim, agradeço essa visita, feita no momento de dificuldade em todo o mundo, mas mesmo com a pandemia, é, o governo espanhol é, venceu as dificuldades, inclusive de logística, e nos enviou aqui uma expressiva delegação. Muito obrigado, chancelera lancha Gonçalves, por sua presença aqui. Muito obrigado a toda a delegação espanhola, ao embaixador da Espanha no Brasil. Muito obrigado, Itamaraty, por ter transformado essa, essa visita, essa comissão mista, num, num êxito. Até logo. Neste momento fará uso da palavra, a senhora Arantia González Laia, ministra de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha. Bom, bueno, o primeiro de tudo, como me como me português é um poquito deficiente, não les vou a não les voy a destrozar os seus ouvidos com um un idioma que les va a molestar más que ayudar y voy a hablar, si me lo permiten, en español. Eh, quiero, en primer lugar, agradecer eh, la gran acogida por parte del ministro Carlos Franza eh, en este mi primer viaje a Brasil como ministra de Asuntos Exteriores de España. No es mi primera visita a Brasil. Este es un país del que yo me considero una vieja amiga, pero sí eh, es el primero en esta capacidad y, desde luego, eh, muy orgullosa de ser también la primera visita oficial que recibe el ministro Franza eh, en, desde que tomó sus funciones hace escasamente un mes. Este viaje está marcado por las dificultades que la pandemia eh, crea. Crea para España y crea también para Brasil, pero creemos que es en los momentos difíciles, cuando los amigos eh, se hacen, se deben hacer más visibles, cuando uno descubre sus verdaderos amigos. Y mi visita aquí quiere decirle a Brasil, al país que es Brasil, al pueblo brasileño, que España es un buen amigo suyo. Y lo, y lo es y lo hemos querido demostrar. Eh, ...respondiendo con premura a la petición que hizo el Gobierno brasileño a la Unión Europea... ...de apoyo con suministros médicos para entubar, eh, para eh, acompañar a los eh, enfermos de COVID eh, en fase crítica. Y yo agradezco muchísimo la presencia del ministro de Sanidad con nosotros... Eh, es una pequeña, modesta contribución, eh, pero sabemos cuán importante es porque nosotros también hemos pasado por esta situación el tener el apoyo de nuestros amigos. Lo es también el anuncio que hizo el presidente del Gobierno durante la última cumbre iberoamericana de poner siete millones y medio de vacunas españolas a la disposición de los países latinoamericanos y, por supuesto, a la disposición de Brasil. Lo es también... Eh, la voluntad española de colaborar con Brasil eh, para escalar la producción de vacunas. El presidente del Gobierno de España acaba de eh, poner una propuesta en la mesa de sus homólogos europeos, una propuesta en la que eh, España sugiere flexibilizar las reglas de propiedad intelectual, escalar la producción, eliminar los obstáculos al comercio de vacunas y de insumos ...para fabricar vacunas y finalmente propuestas concretas también para acelerar la distribución de vacunas... ...de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas en el mundo tengan un acceso equitativo a la vacuna. Esta visita ha tenido un marcado carácter de poner en valor nuestra relación bilateral en lo económico y comercial... España es un gran inversor en Brasil, son eh, casi 80.000 millones de dólares, son casi 200.000 eh, empleos directos generados por la inversión española en este país. Yo he venido a decirle al gobierno brasileño que España y sus empresas, con quien tuve ocasión de reunirme ayer, van a seguir invirtiendo en este país en infraestructuras, en energía, en agua, en saneamiento en ferrocarril, en todos aquellos sectores que el gobierno brasileño a nivel federal y los estados brasileños están abriendo a la competencia. Vamos eh, con esta ocasión a celebrar un gran foro empresarial España-Brasil que tendrá lugar en la segunda parte de este año en el que vamos a buscar conectar nuestras empresas a estas nuevas oportunidades de negocio. Hemos también hablado de cooperación en materia de educación y cultura. España tiene ocho centros cervantes en este país y hemos acordado que colaboren con los esfuerzos del Gobierno brasileño no solo para impulsar la lengua española, sino también para impulsar juntos la lengua y la cultura portuguesa. Hemos también eh, hablado y trabajado la cooperación en materia de industrias de la defensa, eh, así como eh, la cooperación al desarrollo de las dos agencias, eh, la Agencia brasileña de cooperación al desarrollo y la Agencia española de cooperación al desarrollo, que vamos eh, a poner eh, a trabajar juntas en proyectos bilaterales y también de triangulación en otros países. Estas relaciones bilaterales se van a ver fortalecidas con un acuerdo para crear una comisión ...permanente, bilateral, Brasil-España... ...que muestra lo estratégico de nuestra relación. Hemos hablado también del acuerdo... ...entre la Unión Europea y Mercosur. Este es un acuerdo prioritario para España... ...por tres razones. En primer lugar, por su carácter estratégico. Este acuerdo va a permitir construir... ...una relación más estratégica... ...entre Europa y América Latina con Mercosur a la cabeza. No es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo estratégico. En segundo lugar, es también un acuerdo comercial donde se pueden abrir grandes oportunidades comerciales para la industria, para la agricultura, para la inversión en Europa y en el Mercosur. Pero es también un acuerdo que contiene el mejor capítulo de. ...en materia de sostenibilidad de todos los que ha firmado la Unión Europea hasta el momento. Porque España, y desde luego cuando hablo por España, hablo también, creo, en este capítulo por la Unión Europea... ...creemos que el comercio, los acuerdos comerciales, pueden también ayudarnos a promocionar y a proteger la sostenibilidad pero en el capítulo de sostenibilidad, en su estado actual, no es suficiente y por eso necesitamos perfeccionar este acuerdo eh, creando una especie de protocolo adicional, eh, un compromiso eh, de Mercosur y de la Unión Europea, un compromiso recíproco eh, con el Acuerdo de París con el acuerdo de la Convención para la Protección de la Biodiversidad y también con compromisos en materia de deforestación. Creo que hay un deseo, una voluntad por ambas partes, por Europa y por el Mercosur, de precisar este compromiso de profundizar eh, la parte de sostenibilidad del Acuerdo Unión Europea-Mercosur en los próximos meses, de manera que podamos avanzar en un proceso de aprobación de este acuerdo. He transmitido a Brasil eh, el apoyo eh, claro, inequívoco de España para la rápida entrada de Brasil en la OCDE, que España apoya, y hemos también eh, pasado revista a cuestiones regionales, cuestiones relativas a eh, esta región, a Latinoamérica, también a cuestiones relativas a África, así como cuestiones relativas a la cooperación en desarrollo. Eh, todo ello una muestra de lo sólido de las relaciones entre Brasil y España y de nuestro deseo de fortalecer esta relación a futuro. Nuevamente, ministro... Eh, Franza, gracias eh, por su acogida, gracias a sus equipos también eh, por una muy buena eh, sesión de trabajo y esperando eh, verle pronto en España, si no eh, para la celebración del foro de negocios en una ocasión cercana en la que podamos seguir construyendo juntos. Gracias nuevamente a todos ustedes.